Que por cierto, banda, el editor ya lo tengo libre, eh. Ya lo tengo libre para hacer lo que yo quiera. Cuando se suba el Memegams 5 y se suba a este, van a notar una diferencia de edición. ¿Por qué? Voy a pedirle pendejadas. Así nomás, voy a pedirle pendejadas. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué onda? Hoy es Memegams número 6. Bienvenidos a los memes de la comunidad de Discord. Al chile no sé qué hago yo para hacer, para que me hagan tantos memes, pero al chile están bien locochones. A veces se pasan con unos videos bien locochones. Mira, por ejemplo, a partir de este video va a ser cambio, ¿ok? A ver. Editor, editor, ponme fuego aquí en la mano. Ok, que se mueva conmigo. Ahora lánzalo. Mamadas, puras mamadas. Sé que ustedes ven esto muy tonto, pero el editor va a hacer algo con ello. Banda, hoy, hoy me sentí distinto Hoy sentí que algo cambió en mí, ¿sabes? Hoy fui al mercado, loco No sé si conozcan el Calemax, es un mercado grande, más o menos grande Fui con la intención de comprar cosas para la casa Para los que no saben, me mudé Ahora estoy en una casa, solo, solito por si alguien quiere ir. Tengo un cuartillo. El detalle es... Me sentí señora de la casa. Al chile. Fui, compré una escoba pa, para barrer. Mientras escucho canciones de, de, de... Que escuchaba mi madre o mi abuela. Eh, exacto. Exacto. Canciones de Cheyenne. Un día voy a hacer un stream. Aquí. Voy a barrer, güey. Al chile. Voy a barrer. Voy a tener las gafas y todo, güey. Voy a estar aquí en berre, en verde Chat. Voy a barrer. <ríe> Con música, es más, pónganme ahorita música Pónganme música para, para barrer Si te he fallado, te pido Perdón, ¿será este el chapuverso Completo? De hecho, aquí falta el ébil. Aquí falta levil, ¿eh? Ey, ¿por qué está ahí... Ar porque está ahí Es Arjona, ¿verdad? No, es el book El book No ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Marco Antonio Solís ¡Oh, que la perdón! No conozco No conozco Sigamos No me quiero humillar más Con esa imagen Bueno, ojo de negocio Raccoon promocionando los contextos Llegan y me dicen Mira Toma ¿100 subs? Y yo digo Bueno ¿Si quieren? Si quieren No voy a decir que no Con 100 subs Igual no ha llegado Así que No es como que lo haga por dinero No, obviamente No, no Es que miren Las veces que ha venido por eso o sea, que ha venido y dice Y pasa algo de contexto que está, está cerca la meta Hoy ya está lejísimo, no se va a acercar <ríe> El chapu entra a Fall si los rinos en automático <ríe> Algo tienen contra mí estos rinos, eh Algo tienen contra mí A ver qué es esto Uy, Zeus, a ver Top 1, gata maniosa Esta pequeña felina con sesumare Va buscando minitos Diciendo GRRR Para después darles cariñitos Toda una cracla gata manhosa. Alta fiera está la con sesumare. Simplemente espectacular. Gata manhosa. Dice el chat cuando Gamster invita a una E-Girl. ¡Pírbala, pírbala, pírbala! pírbala vírvala! vírvala! No sean así, güey. El chat de Ren en el Twitch Rivals. Vamos, Ren, tú puedes. El chat de Gamster en el Twitch Rivals. 50k que pierde Gamster. Sí, son. Sí, son. No me vengan con esto porque sí son. Paguen, dice. Y todavía dicen paguen cuando ganan, güey. Dice, ahí les va el tip por si encuentran al patrón en BR chat. Ah, bestia! Cuando encuentras a Gamster en una fiesta de BR chat, ¿me van a doxiar? El que está disfrazado de tortuga ninja. Allí. A la bestia. ¿Pero cuál? A ver, dos pueden jugar esa mamada de dónde está Wal, hijos de puta. Sam, tu teléfono. No, no, no, no. A ya que me lo imagino. Inge su pesa, Iván. Llegó la hora de hacer el baile de moda: el baile de Pepo. Pepo, Pepo, baile. Y no te voy a negar. Hola. <risa> no mames, igualito, güey No mames, qué bueno Buenísimo, buenísimo, más buenísimo ¿Creen que tres hormigas puedan ganarle a un dinosaurio como yo? Sí Pero yo sí A la 20 todo esto ha pasado. Ahora entiendo por qué no viene tanto, güey, porque se pone demasiado intenso y la. Y la... Iba a decir la corro, pero es que eso es una mal. Se pone demasiado intenso y termino directo para que no se pongan ustedes demasiado intensos. A ver, no ¿sí se entiende, ¿no? Dice, qué bonito cuando la bandita se une para hacer estas cositas. A ver. Pero entonces no sigue la regla de aquí, ¿no? Porque aquí pone. No entiendo nada. Porque aquí pone... No pone cambiando. ¿Qué está pasando aquí? Sí, ¿Qué en ponen letras? ¿Me estás ¡Ah! No a a. mames, estaban escribiendo es mi nombre. ¡Qué bonito! ¡Qué pedo con ¡Mira! ustedes! Wey, qué bueno que lo pusieron los memes, wey, para que me diera cuenta, wey. No mames, wey, no manches. Estaban echando porras, wey. Yo ni sabía, wey. Qué bonito. Gracias, banda. Gracias. Qué bueno que gané en el de Chapulines para no decepcionarlos. Dice, no, misa, Gamster no hace stream, Chapu banda, eres cruel. Pero nos deja video en YouTube. Pero justo. Es que no me gusta a veces dejarles así. Están escribiendo Gamster. Muchas gracias, banda. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por todo el apoyo. Gracias por todo el apoyo. No, no los merezco, güey. No los merezco. Son una mera verdura. Son una mera verdura de la torta que te comes en una esquina que tiene una carne muy buena. Pero sabes que te va a hacer daño. De todos modos, la verdura está fresca. Son la verdura, banda. Son la verdura. Abecedario de... No es cierto. Ahorita te recojo. B is for... Barbie dijo, sé lo que quiera hacer y aquí ando. Eh, soy la más buena. D is for, cabeza, for G is gato manioso H is for azo oh, no. ah, K is for, Q for L is for la puta de todos M <risa> is for me puse tieso Q Q is for ¿Qué? quién está es bueno qu S is se me baja mucho T is for texto texto pide contexto U is for one is for ¿Qué feo con... con mis frases, güey? Se maman ustedes, güey. Hospes también, güey. Hay, mucho, hay mucha... Hay gente... No, hombre. Dije, hay... Ander también. No, es que bueno, hombre. Hay mucha gente que le, le mete lo cochón acá, ¿eh? Los mods al salir del sótano para ir a la Gamster House. Edito. Vamos a editar en otro lugar, muchachos. Hermanos míos. cura. amén. Uno no nace con Chesumare. La vida. Devuelve uno. El Evil wey, lo quieren, lo desean. Cuando mi compa termina con su novia, automáticamente yo. Ya dejaste de abrazarme. Tú lo hiciste primero. Es que siento que ya no necesito más abracitos. Yo tampoco. Ahora sí, abacho y becho. <risa> <risa> Dice ZK quejándose de que Gamster le quita las morras. A ver. está quejándose de que Gamster le quita las morras. All sobre ZK. Y ahora que somos amigos, podemos hacer llamadas con tus... ¡Primas! Y si no extraes Y si no ¡Es un imbécil de mierda! <risa> está bueno, está bueno está... Simplemente Evil Gams Prepárate porque te voy a pegar un baile morboso No vas a saber ni dónde estás parado Vas a perder toda autoridad que te queda Dice, y esos aplausos ¿Achis, cuáles aplausos? Sí, eh. ¡Órale! Ahí está y ahora sí ya vamos a Es que cada vez que yo termino un día laboral en la noche Yo aplaudo Porque es, es un incentivo, banda Es un incentivo que te das a ti mismo, güey Porque lograste estar vivo otro día Entonces te aplaudes a ti mismo porque lo lograste Porque lograste estar vivo cada vez que entro en Meme la la ¡Qué chulada! ¡Pura fábrica de chapulines! ¡Oh, ok! Esto es un meme, meme relacionado al gimnasio, supongo, ¿no? Veo ahí gente que está como haciendo ejercicio, parece ser simplemente el patrón. Cuando la nueva skin de Evil Gamster ya protagonizó en directo Antenitas y la Panda. Porque somos los únicos que no podemos? ¿Por qué no puedo dicho, evolucionar. Dice, leyendo algo cuando aparece algo de nalgada. ¿Qué significa que te den nalgadas? Las nalgadas tienen un significado muy especial. Además de ser algo muy íntimo, se dice que en los hombres es de alguna forma que están marcando lo que ellos consideran su territorio, aunque cuando hay mucha confianza en la pareja, el hombre podría hacerlo en público en señal de es mía. Ok, un momento, eso me recuerda a alguien ¡Gamster! ¡Qué mamadas! ¿Qué, ¿Qué clase de estudio es este? ¿Quién estudió este pedo? ¿Haces una encuesta o qué pedo? ¿Usted, ¿A quién le dan algadas y por qué? Caen subs al canal Leo tu derecho, no tenés Me desaparezco este, este es el. este, Por eso es que yo digo lo de esquivo. Esquivo. Esquivo por este meme. Gamster cuando escucha una presentación y se merece todo el rojo. Pero los demás jueces conocen al concursante y le dan verde. Me pasó, güey. Me pasó. Yo le puse rojo y todos verde, güey. Gamster con cualquier skin. Voy a aprender a hacer eso, güey. Voy a aprender a hacer eso. Gato mañoso. Que sí, Gamster, que sí. Das buenos contextos. <risa> mamadas, puras mamadas Se logró, el que dijo que habría Meme en domingo Dijeron que me había vuelto loco Y lo que predije finalmente pasó Ay, Meme Gams, la banda en corto Tuve fe, de eso se trata, de fe Muerde, no, pero lastima de otra forma Gamster no te... Ay... No voy a decir eso, no voy a decir eso De mí no va a salir Dice, me recomendaron ver a un tal Gamster Gaming Lo que esperaba ver, lo que me suscribí Gamster esquizofrénico no existe. Yo peleando conmigo mismo, güey. Bueno, anda. Esto ha sido los Memegams de este mes casi o esta semana, no sé. Han sido muchos. O sea, sí. Yo digo que ya no puedo hacer de una semana. Tengo que hacer como que Memegams miércoles y Memegams el fin de semana. Porque hay muchos memes a Chile. Digamos que casi tres horas, güey. Se agradece todo el apoyo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en otro directo. ¡Muchas gracias, gente! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! Ya, ya, ya, el